Hola, ¿qué tal, gente? No sé qué tal funcione este micrófono, pero vamos a testear a ver qué tal. ¿Quién es el seguro que estoy? Bueno, gente, este video básicamente va a ser testeando la yaca de mi abuela. Entonces, eh, es la primera yaca que me como, ya sé que es 30 de diciembre, pero acá, como estamos un poquito pegados a la cartera. Eh, toca hacer las ayacas el último día, entonces quita la ayaca. Vamos a probarla. Ya vamos a darle, pues, vamos a darle. Bueno, señores, tenemos cámara 1 aquí arriba y cámara 2. Enfocamos a la ayaca, mira qué bonita. A, ver, vamos a ponerla, Ahí está, ahí está. Entonces procedemos a usar el cuchillo. Ya, no, no, no veo como que esté. Ah, sí, sí, está, sí, está, sí, está, sí está. Ok, procedemos a cortar el pavilo bueno, para los que no son de Venezuela, allá no sé no sé si me estaré equivocando, no voy a decir nada raro porque capaz y no es así. Pero... Eh, eh, Gabriel, por favor. Gabriel. Gabriel. Estoy ¿Eh? grabando, Eso se escucha aquí. Bueno, para los que no son de Venezuela, eh, esto en México le dicen tamal. No voy a decir nada raro porque capaz y no sea lo mismo. Pero... Son cosas parecidas, son muy parecidas, no son iguales, cabe recalcar, tienen un quiso por dentro, una cosa, tendrán similitudes, una que otra cosa parecida, pero todo, todo es similitudes, no vayan a decir, ay, es igual, igual. ignoren al negro que está allá atrás, <risa> dije, eh, no, no. A ver, la yaca viene compuesta de distintas capas de una hoja que es de plátano, de banana, como dicen en otros países, que dice banana es medio pendejo, medio. A ver, seguimos, seguimos, seguimos. Que no sea pura, pura, pura, pura capa de, de, de, de hoja de, de, de plátano, por favor, yo quiero comer algo. Algún día encontraré el One Piece. <risa> no mames, vino desarmada. Se desarmó, loco. Se desarmó. Se desarmó la yaca, no va a estar bonita. Bueno, mira, un boxing. Bueno, no importa, así mismo. Así mismo le vamos a entrar. Bueno, lo que hacemos es deslizar la yaca hacia el plato. Aunque deberíamos comerla aquí encima del, de la hoja de plátano, pero vamos a hacer un desmadre. Así que voy a proceder lentamente. Eso, pate. Proceder con el cuchillo a deslizar la yaca poquito a poco. Que no creo. Ay Dios, creo que voy a hacer un desastre. A ver, a hacer una marometa aquí. Mira, mira. Ajá, estamos listos. No, se me cayó un pedazo de yaca. No, no, no, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. cuidado, cuidado, cuidado. Pero mi asistente se va a comer el pedazo de... Se lo comió. Uy, solo la vio el diablo. Espero que se escuche el audio bien y no se escuche como una... A ti, está bien. Entonces, yo traje por aquí un tenedor Bueno sí, señores, y aquí tenemos la yaca Aquí está el tenedor y vamos a proceder a probar la yaca Primero la masita, aquí está una pasa No comenzamos bien, pero vamos a ver, ¿La la sí, me ver. Me tira Está tira. bueno, está bueno me está llamando, yo, menos Bueno, proseguimos con el video Está muy buena la yaca A ver, esto es tomate Creo. Bro esta muy buena. Que está esta brutal. eso está brutalísimo, bro. Me está desarmando toda. Está muy buena la yaca. Demasiado buena. Tiene ese pedazo de carne, bro. Mire, mire, miren, en cámara, en cámara. eso es carne. No le diga No. pero bueno, gente, este no es manico, también lo voy a golpear, ya sigue hablando. <risa> bueno, seguimos, gente. No, seguimos, voy a seguir comiendo ya. Llega a hablar, pendejo, llega a hablar, pues tú veas que te falta. Tuve que recurrir a la violencia. Bueno, gente. Miren, miren, miren, miren. Pollito. <risa> sí. Me voy a contar una historia, me como la yaca. pero bueno, resulta que yo, de pequeño, era de paladar muy fino. Cuando hablo de paladar fino, era que comía cosas muy... Pan con mantequilla, pasta con mantequilla, arepa con mantequilla, con más nada. Si le echaban otra cosa, no me lo comía, absolutamente no. Me negaba rotundamente a comerme cualquier cosa que, tuviera, que no tuviera mantequilla y que le echaran otra cosa. O sea, tenía que tener únicamente mantequilla. Yo iba a un puesto de empanadas siempre, donde siempre que me veían decían que yo pedía la empanada especial. La empanada especial era una empanada sin nada por dentro. Sin nada por dentro. ¿Te podrías imaginar una empanada sin nada? Bueno, así me la hacían a mí. Y bueno, en fechas navideñas, esto sí no me lo voy a comer porque es, es aceituna. Falta la mayonesa, bro. Mm. No. ¿Qué está preparado. Tenemos mayonesa. <risa> vamos a proceder a echarle esta mayonesa más mala que el carajo. Miren aquí en cámara, es feísima, malísima. Pero vamos a probar un pedazo con mayonesa y un pedacito de carne. Un ¡Mmm, pedazote de carne. Vamos a proceder a echarle mayonesa. Sí, a ver qué tal sabe. Uy, y un, pedazo, un poquitico aquí. o la la, se ve rico estoy haciendo una aberración para algunos venezolanos estoy cometiendo un delito federal, nacional echarle mayonesa a la yaca es como que estuvieras matando a una persona literalmente pero a mí me, me, me a culo entonces vamos a probar una delicia, una delicia es demasiado rico con, may con mayonesa Demasiado rico, bro. o sea, no me esperaba ese so o sea, te lo juro que nunca lo había hecho. Con mayonesa buena debería saber mucho mejor, a ¿vale? ver La mayonesa le da un plus, le da un plus increíble. Claro, mis cámaras tampoco me favorecen el video, porque las cámaras no son HD, entonces se ve un poquito aberrante el video. <risa> Pero ya vamos a terminar de comer. Ok, sigo contando la historia. Espero que se esté grabando el audio también, porque no estoy viendo que... Ay, sí, sí. Bueno, y en épocas navideñas, mi madre me fue a dar una yaca. La yaca contenía todo esto, un guiso con millones de ingredientes. No contenía mantequilla. Ni estaba sola. Por lo tanto, a mí no me gustaba. Tenía aliños. O sea, para mí los aliños era como fatal. Era el peor día de mi vida, ¿sabes? ¿Qué pasa? Mi madre dejó que yo, que yo decidiera pues si, si comérmelo o no. Y dije que no. Pues como... Toda madre latinoamericana me persiguió por toda la casa con una chancra, pero no me comí la yaca, no me la comí. Y con el tiempo y con lo difícil que se puso Venezuela, ahora la pregunta es: ¿qué no como yo? La pregunta es esa: creo que ya cualquier cosa se me hace interesante para comer. Depende. Si sí, yo le saco las pasas y las aceitunas, por mi suerte me trajo solamente dos, así que estamos bien. Bueno gente, hemos terminado este video, dale like, suscríbete y comenta, me gustaría traer bastantes videos de comida porque me gusta comer muchísimo y no sé, si a ustedes les gusta este tipo de contenido así contando historias, comiendo alguna cosa random en la calle, como hamburguesas de un dólar, perros de un dólar, cosas así, si a ustedes les gusta esa idea, apoyen con los comentarios, con los likes, con todo, háganmelo saber, eso es lo más importante, que ustedes me digan, si ¡Sí, me gusta, ¡Ah, ah! Y yo digo, ok, vamos a, subir, vamos a subir un video de esto Si no sé, no, no sé qué subir Porque los remix, eh, no sé, tengo, tengo que arreglar mi cabeza primero Con respecto a los remix porque Creo que hay algo que en mi, en mi cabeza que me estanca hacer remix O sea, creo que son los recuerdos y las cosas que desaproveché Las oportunidades que dejé pasar Y creo que eso es lo que me afecta a la hora de ponerme a hacer un remix Así que remix por el momento no va a haber Alguna que otra canción que haga, pero este es el contenido que hay. Me despido con mi pana Gabriel, que por cierto en todo el video no dije su nombre. Aunque no se ve, güey, no, ni siquiera se ve. ¿Quién está ahí? No, no hay nadie. <risa> bueno, nos vemos en el próximo video. Este es el último video del año prácticamente. O se sube en enero, quizás. por el internet que tengo no se sube tan rápido. Pero bueno, chao.